Ok, pues muy buenas tardes, noches, mañana a todos. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de eh, la práctica de la meditación, de no hacer nada, de Wu Wei, eh, relacionado con, con la sanación profunda. Uh, antes de nada, como siempre, vamos a organizar el campo para ir entrando en, en un estado de Chikung, eh, llevar la mente a, de los quehaceres y de las <ríe> idas y venidas a encontrar la casa dentro, el pequeño refugio, ¿vale? Así que sin más, encontramos la postura. Vale, la espalda erguida. Mismen relajado. Empujando un poquito hacia atrás. Mentón un poquito hacia abajo. Entra. Iba y vai hui, apunta al cielo. Podemos empezar por balancearnos un poquito hacia adelante, hacia detrás, para sentir ese eje de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Brazos relajados, cuelgan sobre nuestras piernas donde esté más cómodo idealmente palma ya hacia arriba y en ese pequeño balanceo vamos sintiendo que vamos conectando el ser universal con el ser individual que vamos haciendo ese puente a través de esta experiencia, desde esta percepción individual, vamos haciendo ese puente, este cuerpo, esta forma. Y soltamos todo, solo sentimos ese eje como el eje de la tierra y sus polos, así en nuestro cuerpo un eje de cabeza a pies que se expande y se expande al cielo infinito, un eje de luz y vamos cerrando los ojos sintiendo ese puente a través del cual vamos a dejar fluir toda la energía del universo cerramos los ojos, ponemos nuestra atención en esta conexión cielo tierra, en esta conexión del cielo y humano son uno, y <tose> Suave vamos deteniendo el movimiento y solo regresando a una unión en calma. Sentimos en todos nosotros ese eje extendido y esa fusión. con todo el universo, toda la creación. En este eje todo existe. Que se expande y a todos nos incluye. Desapareciendo el la diferenciación entre el cielo, la tierra y uno mismo, todo se funde en una gran masa de chi. En esta gran masa de Chi nuestra percepción individual dentro de un cuerpo se disuelve. Solo percibimos la totalidad como una unidad entera, inseparable, indisoluble, indivisible. En esta gran masa de chi, todo lo que ocurre en cada lugar del planeta, en cada lugar del sistema solar, en cada lugar de la galaxia, en cada lugar del universo. Todo ocurre aquí, una gran masa. Como la luz de un proyector en la que ocurren infinitas películas, pero es solo luz, solo luz. Infinitas películas, imágenes, como sueños transcurren, pero solo luz, es solo luz, solo chi, como la luz del proyector que da vida a infinitas películas. Conectamos, abriendo el corazón de la sabiduría interior, innata, para sentir esta masa uniforme de Chi que da vida a todo, sentirlo, tener la experiencia, esta luz que da vida a todo, esta conciencia en todas partes más allá de cualquier película Ponemos toda nuestra atención en esta nuestra verdadera esencia, sentirla, recordarla. Una y otra vez, llevar nuestra mente a ella. A lo universal. A lo eterno. a lo indestructible, a lo nunca nacido, a lo nunca muerto, a la divinidad dentro de cada uno. aquí ahora siempre y en todas partes en el pasado, en el futuro en todos los tiempos ese será lo que es el yo soy el yo el sin nombre El mil nombres. Llevamos la mente una y otra vez al ser, a esto, a sentirlo, a observarlo, recordarlo. Una y otra vez, ahora y en el día a día, cualquier momento. Traer nuestra mente al ser. Hasta que solo existe el ser en todo. Lo que vemos y lo que hacemos. Meditar en el ser hasta que todo lo demás desaparezca, no haya distinción entre una cosa y la otra, solo el ser en todas partes, adentro y afuera, arriba y abajo, en ti y en mí, en el vacío y en lo lleno. Traemos nuestra atención al ser dentro de cada uno. Sentir ese maestro interior, ese chi, esa luz dentro de cada uno. Buscarla en la mente pura o en el corazón. solo dejarla aparecer y observarla, está ahí siempre. Dentro de ti, siente. Sin esfuerzo alguno, natural. Relajamos, sentimos. quién soy, sentir, quién soy, observar el ser adentro. Ok, suave, traemos manos a duchi, emitimos toda esta energía a la antena inferior para nutrir. Y separamos las manos, suave, nos preparamos, para recibir, para compartir, compartirnos un poquito más de esta información, sobre la meditación verdadera. Cuando lo sintáis, si necesitáis masajear un poquito la cara. Suave. Cuando lo sintáis o si queréis mantener los ojos cerrados también está bien. Hemos tenido ya una pequeñita experiencia de lo que vamos a hablar ahora sobre la verdadera meditación. Cuando decimos verdadera realmente, bueno, eh, hay veces que tomamos tiempo en, en guiar y guiar para tener ciertas experiencias que nos vienen dadas a través de la guía, de algún... Uh, maestro o de algún uh, compañero, profesor que comparta en ese momento la meditación. Puede ser eh, realmente toda una preparación para luego el momento real de meditar. Entonces el, el momento real de la meditación empieza cuando uno está en silencio, no cuando alguien lo guía. Hay meditaciones también de ese tipo, meditaciones guiadas. Pero la meditación eh, verdadera realmente es esa escucha, esa escucha al ser. Por tanto, necesitamos estar en silencio. Pues al final la experiencia que vamos a tener de meditación va a ser en silencio, ¿vale? Para que haya ambas experiencias. Eh, ¿Qué hacemos en la meditación de Google? de uh, no hacer nada realmente la traducción no hacer nada eh, puede sonar un poco a, a algo pasivo eh, viene a referirse más bien traducción literal es eh, no acción Wu Wei, no acción inacción o, en otra palabra, eh, acción sin esfuerzo. Esta acción sin esfuerzo es lo que viene realmente reflejado en toda esta filosofía del taoísmo. De ¿Qué significa sin esfuerzo? Significa que, como ahora hemos conectado con el ser, cuando conectamos con ese fluir, todo ocurre de forma natural, ¿no?, en la vida, estamos conectados con esa energía de la, del corazón. Las cosas se van dando solas. Conectamos con la energía de, de querer algo concreto porque no es nuestro deseo, porque es nuestro empeño en que sea de esta manera, porque... ¿Qué te digo yo? La casa que quiero encontrar tiene que ser de dos pisos y, y tantas uh, hectáreas y realmente no dejamos fluir el flujo universal, el flujo natural de lo que nuestra conciencia y la conciencia del universo están creando conjuntamente. Entonces vamos en contra de ese fluir natural, de ir fluyendo con el Dao, fluyendo con el ser. Entonces el, el, en la vida esta meditación o esta práctica de, de fluir sin esfuerzo Viene referida a eso, a estar en continua escucha del Dao. Es decir, los animales, por ejemplo, pasa algún problema en la naturaleza y todos sabemos que rápido son los primeros en sentirlo. Esto es esa conexión que tienen de continua escucha con lo que está ocurriendo. La intuición la tienen eh, como herramienta principal, no la lógica. O no lo que debería ser, está viendo va a haber un terremoto, pero yo tengo mi casa aquí que la quiero mucho y no la dejo y me quedo. No, el, la intuición te guiaría a irte, te vas. Entonces ese no esfuerzo tiene que ver con ese saber escuchar al Dao, saber escuchar el ser y lo que se está generando, todo lo que se está creando a nivel de la totalidad para fluir con ello y no resistirse. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se crean los bloqueos? ¿Por qué todos tenemos tantos bloqueos? <risa> eh, realmente eh, es una gran, mm, el gran misterio ¿no? de por qué... Se ha creado así la creación porque no somos todos iluminados y felices y correteando por todas partes de la mano y cantando. <risa> Tenemos que estar aquí sufriendo con dolor por tantas cosas y tantos apegos y tanto sufrimiento y tantas peleas entre unos y otros, tanta competitividad, tanto eh, avaricia, en fin, todos los fallos, digamos, de lo que es un ser divino que sería todo lo opuesto, de ese fluir y de ese entregar y de ese dar y de esa unidad. Entonces, ¿por qué se generan estos bloqueos? ¿Por qué tenemos que meditar? ¿Por qué es tan importante esta meditación, esta práctica de limpiar el subconsciente? Y es ese no uh, estar tan bien conectados con ese ser, con ese... Dao en todas partes y lo que vamos pudiendo captar de por dónde es el camino, de cuál es el proyecto, de cuál es la relación, de cuál es la palabra en cada momento según lo que se está generando en el campo. Y, y todo viene por la supervivencia, obviamente, como animales que somos, tenemos esa, esa gran dualidad de tener que sobrevivir y no simplemente dar y entregar y compartir sino hay que preservar este cuerpo, preservar esta vida y así como vemos en los animales que se pelean y uno quiere comer más que el otro y le araña y, y, y que luego eh, tiene que tener su territorio y ser el dominante para sobrevivir entonces eh, una de las grandes razones este instinto de supervivencia. Luego, otra de las grandes razones es este marco de referencia que nos viene dado culturalmente, en el que nos vamos añadiendo al disco duro todas nuestras experiencias, por ejemplo, en el amor, si hemos tenido en la familia, eh, nuestra madre no se ha llevado bien con el padre, y han tenido una pelea constante siempre ella le ha echado la culpa a él tú eres el culpable tú eres lo peor me ha arruinado la vida siempre uno va a crecer con esa información negativa sobre el padre qué va a pasar que de mayor la imagen que va a tener de los hombres es esa es que tienen la culpa de todo que lo han hecho mal y esa va a ser nuestra proyección hacia el lado masculino, que es la representación del padre. Entonces, esa es otra gran limpieza, aparte del animal, es la de las relaciones, por lo que sea de los problemas, que hemos ido acumulando en nuestro disco duro, nuestras uh, experiencias humanas. Entonces, ¿qué sirve limpiar el subconsciente con la meditación? Vacías el disco duro de todos los um, um, eh, etiquetas re, eh, conexiones que hacemos con los conceptos por ejemplo del hombre malo eh, y así rompemos con ese karma o con ese automatismo por generación tras generación lo rompemos dejamos que nuestra familia ya ha tenido una experiencia nosotros tengamos otra. ¿Cómo? Realmente la gran ducha cósmica. Es ese fluir del Dao de cómo son las relaciones su manera natural. Y en su manera natural no hay alguien que tenga la culpa. Todo tiene su porqué. Todos tenemos nuestras eh, limitaciones o nuestros arrastres. Y al limpiar empezamos a romper todo lo que estamos repitiendo de generación en generación o de generación en generación o simplemente lo que nos haya tocado como familia, a lo mejor como hermano tu hermano te ha machacado y te ha dicho que siempre eres peor que no se te da bien, que no eres suficiente pues también vas a tener todo ese arrastre cada vez vas a empezar a dar un trabajo y vas a llegar con esa personalidad de no soy suficiente no lo hago bien entonces esta Gran ducha de dejar que el Dao borre todo, que el universo borre todo, que el ser salga de todas las prisiones es lo que logramos con la meditación, el resetear el disco duro, el no soy, esto que me ha dicho mi hermano hasta los 20 años, que me ha repetido 20 años, por tanto está muy inscrito en el disco duro, está por todas partes, en todas las fotos, en todas las, las memorias o lo que ha repetido mi tía sobre su perro, de qué debería lo que sea, ¿no? Todo lo que vamos acumulando sobre nuestra familia, sobre las relaciones, sobre el trabajo, de cómo ha de hacerse por influencia social, debemos tener una casa, un trabajo, todo asegurado, a cierta edad tienes que casarte, tener hijos, todos los tópicos también eh, sobre lo que el ser humano debe hacer, pues lo llevamos cargando. Realmente cuando entramos en la meditación lo mágico que ocurre es eso, es como, <risa> no soy nada de esto, lo suelto todo, absolutamente todo. No soy mujer, no soy hombre, no soy humano, no soy animal, no soy nada de esto, suelto todo, no sé quién soy. Empezamos así, por el no sé quién soy, porque al principio puede ser que vayamos guiando con el, con el ser, pero todavía no tenemos esa sensación no logramos sentirlo entonces ¿qué nos beneficia tener estas pautas de los diferentes bloques de cosas que van a estar ocurriendo mientras meditamos que ahora vamos a hablar un poco no importa que no se pueda conectar directamente con el ser sin saber que no soy esto esto esto y lo otro empezar por ahí empezar por descartar siempre enfocándonos en, en que queremos llegar a saber quién soy. Como dicen tantos maestros, el objetivo del ser humano, en la razón de, de nuestra vida es la realización, es la autorrealización, la realización del ser, de quién somos. Todo lo demás no es importante. <risa> podemos dejar el trabajo, podemos dejar la casa de de la abundancia que sea, podemos soltar todo lo que nos ata a lo que no somos para poder tener esa experiencia culminante de sentir la grandeza que somos, más allá del cuerpo, más allá de la mente. Lo único importante, <risa> lo hace muy fácil. Casi no, no sentimos la presión de, de tener que hacer este proyecto, de tener que quedar bien con el otro o de embarcarnos en, en ayudar, en ser buenas personas, en ser buenas madres, buenas esposas, todos los roles que jugamos, que no somos, que están dentro de la película, podemos soltarlos, relajarnos y decir, todo es una película, todos estamos en nuestra película y nada es importante, nada muere, nada ha nacido, no hay tú, no hay yo todo es un juego y de ahí relajarnos un montón relajarnos en, en el peso que llevamos cargando de todo lo que supuestamente tenemos que ser vale todo eso nos va a ayudar a la meditación a limpiarlo por eso es tan importante. Algunos dice, oye, ¿cuánto meditar al día? ¿Está bien 10 minutos? <risa> es que a mí no me apetece. <risa> Realmente, si a uno no le apetece, mejor que ni lo intente. Es mejor ni sentarse porque es que no te ha llegado el momento. Haz otra cosa. Disfruta de los pájaros, disfruta del mar, disfruta de un paseo, de estar con tu familia, de pintar lo que sea que te conecte con tu corazón. Eso es meditar también, es unirte a ti mismo, a tu corazón. Pero cuando a uno le llega el momento de, de que se le queda chico, el cuerpo, <risa> se le queda chica la vida, ya ha hecho todo lo mejor, ha hecho todos los trabajos, ha ido a todas partes y no siento que me lleno. Siento que me falta algo. Entonces ahí, ok, llegó el momento de despertar. Llegó tu hora. Realmente es una evolución que hacemos desde de lo más animal a lo más elevado, de trascenderlo todo, todo. Entonces en esa evolución no todos estamos por eso, así que también no es mejor ni peor verlo así. De Debe... ver cualquier rol que haya en la vida es tan importante como el que tenga el maestro más iluminado de la Tierra. Todo es el ser, no hay más elevado ni más bajo, todo es igual de importante. Así que no hay que pensar, soy peor porque no medito. Simplemente no es el momento y está bien. Cuando te llega el momento no te vas a querer levantar del suelo o de la silla. Vas a dejar todo, vas a dejar la familia, vas a dejar absolutamente todo y vas a decir, bueno, hasta que no sienta algo no me muevo de aquí. Entonces es ese gran deseo que hablábamos también, que Dr. Pan quería despertar en todos y quiere despertar en todos que es el tener el deseo de realizarse, de realizar lo más divino dentro de cada uno, porque es que es el gran éxtasis, el gran néctar, el anrita, el, la mayor uh, realización que uno puede sentir en la vida, es vivir eso. Entonces, como una madre recomienda lo mejor para sus hijos, aunque no tengan ganas de practicar chikung, la va a obligar. <risas> Niño, no te vayas de fiesta, a practicar chikung y el niño odiando a la madre, que no es mi momento mamá, yo quiero emborracharme. Entonces, eh, los grandes maestros siempre guían, guían al verdadero camino, a, por favor, esto es lo mejor que te puede pasar, no te lo pierdas, sería una lástima que no te lo perdieras, porque tu vida sería una vida mágica, no significa que no habrá espinas, pero será una vida mágica. Y es por eso que hay tanta, tanta ola, de tanta deseo de compartir este gran deseo de despertar, iluminarse. No tantos lo logran, pero sí que cada vez hay más, de una manera o de otra, de un camino o de otro, pero más podemos sentir ese disolvernos, ese dejar de identificarnos con el cuerpo y con su sentido limitado la percepción individual de, mi, de mis cosas, de, de mi vida y de yo, y de yo porque yo hago esto y porque a mí me va muy bien y porque yo, y ahora yo tengo un problema y ahora yo y no lo arreglo y yo y mi historia y siempre el protagonista de todas las películas. Entonces es ese, esa invitación a, a soltar incluso si es la mejor película de todas. Soltarla. Si es la peor, soltarla. Si es la mejor, soltarla también. Seguimos en, en el yo y en el, en, el, en el... sentido de individualidad. Todavía no nos hemos fundido en el mar y hemos disuelto que no somos alguien, somos todo. Así hablamos al principio de la, del proyector y las películas. Para la meditación Creo que es eh, un símil muy interesante el tener en cuenta el teatro. Ver en, en toda la vida cómo cada uno está en su obra de teatro. Digamos que tenemos una obra compartida y cada uno está tomando un rol. Cada uno de nosotros. Ok, somos todos el mismo, pero ahora tú, ¿vale? Tú vas a hacer de esto y yo de otro. Y así coincidimos, nos entendemos, compartimos el momento que que tenemos en nuestra conciencia y así en la vida jugamos el papel y otro papel y otro papel. Cuando entramos en la meditación puede ayudar salirse como el que uno se sale de la actuación en, el, el, en, el, en, el, en el, lo alto del escenario y se sienta en el público y ahí desde el público observar. Observar y todo lo que le ocurre al personaje, le ocurre al personaje, pero no soy yo. Si le duele la pierna, bueno, le está doliendo la pierna, pero no soy yo. Yo solo desde la silla miro, miro al personaje. Si está recordando que tenía que ir a comprar, ok. Está desde fuera, verlo, está recordando que tiene que ir a comprar. Si está recordando que alguien le dijo algo, no le termina de encajar, no entiende bien por qué le ha dicho esto, algo que le ha sentado mal. Solo saber está pensando en esta historia y separarse. Verlo como que okay, personaje está recordando esta historia. Puede ser un símil que pueda venir bien a la hora de desidentificarnos con todo lo que pasa por nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Luego, cuando hagamos la práctica, vamos a ver esta, todas las historias que van llegando y todo lo que le va ocurriendo a ese personaje en la meditación es la mejor manera de poder observar y poder discernir una cosa con la otra Teacher Lu lo hablaba como la papilla, como que tenemos la mente de papilla esta mente de papilla o le podemos llamar también de batido, batido de fruta en el que está todo ya hecho líquido y mezclado es muy difícil distinguir Qué fruta se le ha echado, no se sabe si hay fresas, si hay plátano, si hay dátiles, si hay cacahuetes, si hay panela, no se sabe realmente lo que hay porque está todo mezclado. Entonces, ¿qué hacemos con la meditación? Observando y observando y observando, empezar a distinguir las diferentes cosas que hay. Eso es transformar la mente de un batido o papilla a una mente clara y consciente de todos los elementos que existen. Estos elementos en algunas tradiciones se les diferencia claramente y se los observa claramente. Por ejemplo, en la budista. En esta meditación taoísta no se diferencia entre ellos y todos los elementos en un pack. Este pack se le llama pensamiento. Este pack de pensamiento, como decía en otras tradiciones, se diferencia bien, uno es las sensaciones del cuerpo, otro son las emociones y el otro son los pensamientos. Entonces si podemos, al observar, ir distinguiendo todos esos diferentes elementos, vamos a poder reconocerlos y separarnos de ellos y también separar uno de otro. En algunas prácticas, de hecho, budistas, es obligatorio no moverse del asiento. Cuando tú tomas tu postura de meditación, está prohibido moverse para rascarse, para cambiar la postura del pie si se te ha quedado dormido, para mover tu cuello si notas cualquier energía, está prohibido. Es parte de la práctica. No te puedes mover ni un milímetro. ¿Qué hace esto? Que cuando llegan las sensaciones del cuerpo, como picor, como dolor, como movimiento de la energía, uno no lo va a interrumpir, por un lado, va a dejar que todo eso que está ocurriendo, que se está activando, fluya sin detenerlo. Y por otro, también va a permitir separarnos del automatismo de oír algo y hacerlo. Muchas veces eh, me pica y, instintivamente, pero ¿qué pasa si me pica y no me rasco? Ya la próxima vez que me pique, sé que realmente, primero no pasa nada, estoy a salvo. Segundo, si me rasco es peor porque me va a picar más. Empiezas a descubrir qué ocurre si no sigues en automatismo todo lo que pasa por la mente. Esa es una manera de separarte. Es total eh, rechazo a seguir la instrucción. ¿Qué pasa cuando trabajamos con algún problema de salud? También es muy positivo, porque en el momento en que nos diga me duele, solo lo observamos, lo dejamos ser y le estamos dando la posibilidad de que la energía fluya y cambie. Si en ese momento nos movemos o paramos, estamos deteniendo el fluir. Entonces, en cuanto a las sensaciones del cuerpo, a los mensajes que va llegando desde el sistema nervioso, detenemos el automatismo de la respuesta de comprar de decir ok te creo cuerpo cuando tenemos hambre si hemos practicado la meditación en esta obligatoriedad de no movernos sabemos que aunque tengamos hambre y el cuerpo diga no puedo tener más hambre nunca he tenido más hambre en el mundo de repente lo ignoramos y ya no tenemos hambre <risas> pasan dos horas y no te dice nada de nuevo entonces empezamos a descubrir que el cuerpo tiene sus avisos que no son de vida o muerte o que sabes empezamos a conocerlo mejor por eso la meditación al final lo que te va ayudando es ese autoconocimiento primero distinguir los ingredientes de la sopa o del batido o de la papilla y después te va a permitir encontrar además de todos esos ingredientes el gran ingrediente. Bueno, vamos a seguir con el otro ingrediente de las emociones. Cuando sentimos emociones, durante la meditación también, si solo las observamos y no le damos de comer, es decir, tenemos una emoción muy fuerte, esa persona me ha dicho algo que realmente me ha movido, me parece que no es lo correcto lo que me ha dicho, Estoy tun tun, tun tun una energía muy fuerte de, de, de incomodidad adentro, de, de sentir eh, defraudado por la persona, de muchas emociones, si no le damos de comer a esa historia que en otro momento diríamos, dejo la meditación, tengo que resolver este conflicto antes de seguir meditando en Dios, <risa> tengo que resolverlo entonces si salimos de ese tengo que resolverlo, es decir me he dicho que voy a meditar y está prohibido salirme de esta meditación estoy meditando en un objeto que he elegido que es el ser toda historia que aparezca la dejo pasar me siento en la butaca y veo el cine, veo el teatro podemos ver esa historia pasar y pasar y repetirse y en la que dejamos de Seguimos observando al personaje que una y otra vez habla de lo mismo. Él mismo se da cuenta de cuál es la respuesta a eso que buscaba. Llega la respuesta porque dejamos ese fluir. Entonces es solo esa mera observación sin decir voy a resolverlo. Solo dejar que esa preocupación, que esa historia se reproduzca. Se reproduzca y se reproduzca. Y sabiendo que nuestra intención es conectar con el ser. Ese no hacer nada realmente es hacer un poquito algo. <ríe> Hay que ser un poquito honesto. No es totalmente no hacer nada. Como decía al principio, no es esa no es ese, eh, pasividad. Requiere elegir con qué estamos quedándonos. Y en este sentido, estamos quedándonos con el ser. Y observando todo lo que ocurre al quedarnos en el ser. Estas emociones a la vez están totalmente ligadas con cualquier pensamiento. Entonces vamos a también ver la relación entre las emociones y los pensamientos. Y entre el cuerpo y sus sensaciones, lo que provoca esa emoción en el cuerpo, lo que provoca ese pensamiento en el cuerpo y toda su interconexión, como un todo unido. Y así también podemos observar cómo nuestra mente y todo lo que pase por ella, se está proyectando en cada célula nos está agitando el corazón o nos está haciendo la respiración más rápida o nos está haciendo contraer el cuerpo entero de la ansiedad o nos está haciendo de repente quedarnos dormidos de la relajación podemos descubrir todo el mecanismo de las leyes naturales del ser humano y de la vida a través de la mera observación todos estos tres en la meditación de Uwei como decía se le llama pensamiento y así cada vez que llegue cualquier pensamiento nuestro rol es puramente observar mantenernos en la butaca y decir de aquí no me muevo y observar observar, observar totalmente descientificarte de ese personaje solo observar así cuando uno está meditando y dice, bueno, es que cuando ya ha dejado el maestro de guiar, que mira aquí, que mira allá, que el chi y así, que el chi fluye así, no sé qué hacer. Entonces, importante aclarar qué es la meditación. Meditación, uno debe estar en silencio, en la escucha de sí mismo, en el descubrirse, en esa conexión íntima con todos los elementos que somos, que es todo el Universo, entonces no tiene que haber nadie guiándote ahí. Tú, con la propia observación de ti mismo y de todo lo que forma este ser con todos sus atributos de mente-cuerpo, digamos espíritu, observar cada uno de estos aspectos y descubrirlo. Y ese es el gran regalo de la meditación. Que el no hacer nada te permite verlo todo. Si haces algo, ya te ha salido de, del observar lo grandioso del ser. Porque desde el ser individual es muy difícil hacer como el ser universal. Así por eso, como decíamos en el curso, como decían los profesores de Ling y Lu, la meditación es una práctica incluso más profunda y mucho más... Mmm, eficiente que cualquier otro método a la hora de sanar porque cuando uno deja cuando uno para cuando el ego deja de controlar enviar chi aquí, moverlo para allá es que el universo puede hacer también un, un, un maestro que tenía hace unos años me lo decía así de siéntate relájate, te echas para atrás bueno lo decía en inglés pero era algo así como te sientas, te relajas y dejas que te llegue la orden que has pedido. Como en el restaurante, la pides, solo te relajas, disfrutas y dejas que llegue. Es así. Realmente cuando dejamos hacer, todo se hace. Pero no es el control individual que cree que tiene que hacerlo. Es una entrega. al Hay algo más grande que sabe todo, que sabe todo lo que necesito que sabe cómo movilizar todos mis canales, todas mis células, todos mis puntos, todo, absolutamente todo lo sabe, me entrego a eso, me conecto con ello, dejo que todo se haga. Y esa es la bendición realmente, que al observar podemos tener esas experiencias de, del yo soy, o del fusión con todos con todo, con la computadora, con el body, con el móvil. De repente no sé quién soy, soy todo. O de repente estoy en alguna nebulosa en el universo. O esa sensación de la cabeza en el cielo y los pies profundos en la Tierra. Y toda la Tierra entera dentro de ti, dentro del perímetro de ti mismo. Sensaciones fuera del estar con la conciencia en la percepción desde el cuerpo, sale por fin, rompe prisión y tiene la experiencia de todo el universo, de quien es de verdad. Así que es difícil que la conciencia individual encuentre el camino de manera eh, controlar desde el ego que todavía no ha tenido experiencias de ese tipo. O querer provocarlas con visualizaciones. La meditación de no hacer nada, dejar hacer, es mucho más poderosa que cualquier visualización. Porque no estamos reproduciendo nada, ni creando nada. Es un dejar hacer. Es tan fácil <risa> que es tan difícil. <risa> Por eso es tan difícil para todos, porque estamos tan acostumbrados a... Ahora qué, ahora pienso allí, ahora aquí, ahora punto aquí. Ahora aquí, ahora allí, ahora trae, ahora pon. Y cuando no tenemos nada que hacer, no le damos ningún job, ningún trabajo a la mente, se vuelve loca. Se aburre tanto, que por eso es tan difícil, no por otra cosa. Entonces, bueno, es nada más el, el tener en cuenta, el, el al principio el puede parecer aburrimiento, y nada más observar historias que ya hemos repetido y repetido, y nos parecen aburridas de repente desaparece toda la densidad y empecemos a tener experiencias cósmicas, si ¿sí se pueden decir, experiencias de chi, experiencias de universo, que de ahí ya uno no se quiere mover, nada más que quiere una y otra y pasar más horas. Entonces al principio puede costar porque la mente tiene muchas funciones, enviar información, recibir información, almacenarla procesarla, recuperarla tiene anti muchas funciones y está siempre trabajando porque hay una gran complejidad como sabéis todo es un universo hipercomplejo pero esa Iyuanti hay que cal cal cal calmarla también y traerla a observarse a sí misma y a solamente observar ese, esa conciencia de la que nos instruyeron en el curso, que solamente tenga esa función de conciencia. Aunque solo tenga esa función de conciencia, porque digamos, esta es mi intención, seguirá borrando, trayendo, limpiando, porque es su trabajo. Entonces, solo dejarlo ser, es parte de la limpia. Todo lo que ocurra, imágenes, todo lo que ocurra de memorias, de proyectos futuros, solo dejarlo todo ocurrir, porque y antitrabajando recuperando de allí, transformando a que la memoria, voy a traer chi ahí también, limpiarlo, desaparece, pero todo se hace sin que nosotros busquemos, si no, le damos esa cabida a, y yo, a ti para que limpie, trayendo esa información pura. Entonces, en esa función de solamente traer la conciencia a sí misma, al ser, es con lo que nos quedamos en la meditación, es el el, el no hacer nada realmente es eso es eh, tener la intención de que yo en ti se observa a sí misma que el ser se observa a sí mismo mientras todo ocurre dejamos ser todo lo, que, todo lo que ocurre lo dejamos ser lo dejamos fluir sin juzgarlo, sin querer controlarlo sin decir, bueno tal historia que ha pasado luego la voy a estudiar en profundidad solamente dejarlo, dejarlo ser <risa> dejarla ser porque seguramente no vuelva a ti. También soltarla, soltarlo. Mm. Vale, algo más que quedaba de la meditación. Bueno, creo que mejor solamente voy a leer un... Mm. Unas frases relacionadas con la meditación. Esta vez voy a compartir una frase de un maestro de la India que se llama conocido como Satya Sai Fue un gran maestro, iluminado también, que tiene unas palabras muy bonitas sobre la meditación y que creo que también aclaran un poquito. Él tiene este ejemplo de la meditación de compararlo como un rosal. Cuando meditamos podemos pensar que estamos observando un rosal y que ese rosal podemos ver que tiene sus ramas y tiene sus hojitas y tiene sus espinas y tiene también la flor. Entonces, cuando meditamos, vamos reconociendo cada elemento de ese rosal. Cada elemento que nos forma, lo vamos reconociendo, reconocemos las espinas, reconocemos el tallo donde todo florece. Esas hojitas y reconocemos la flor. Cuando reconocemos la flor dentro de ese rosal, nuestra mente ha encontrado la flor y ha encontrado todo lo demás y entiende el porqué de cada cosa y de la unión de cada cosa y de que no hay separación entre uno y otro, forman un todo. Pero al quedarnos observando, cuando logramos diferenciar todos los elementos, el objetivo de la meditación debe ser quedarse en la flor, meditar en la flor es meditar en el amor, en el ser, en el Dao. Así podemos reconocer la mente, las emociones, el cuerpo, reconocer las historias, el pasado, el futuro, reconocer todo, pero lo más importante no es saberlo todo, saber todo nuestro historial, todo el historial de toda la vida, sino de entre todo haber reconocido al ser, haberlo encontrado, haber encontrado esa flor y al encontrar esa flor, la meditación se convierte en observar, deleitarse en observar esa flor, olvidar todo, absolutamente todo y deleitarnos en observar, en contemplar la flor que representa al ser, que representa el amor y al observar y observar y observar todo lo demás se disuelve, desaparece y solo existe eso, solo existe la flor, solo existe el amor y solo existe el ser en nuestra vida, en la meditación y en nuestra vida. Así que creo que el ejemplo del Rosal es eh, bastante simbólico a la hora de meditar para saber si estamos meditando en, el, en la flor o no. Si, si hemos sentido la flor, si estamos conectando con ese ser y ese amor incondicional. Y que nos va guiando a cada paso con información, con guía, a través de la intuición de ese saber interior que está en cada momento. Sai Baba dice... La meditación es diferente de la concentración. Meditar debe de tener por objeto lo divino, elevarse por encima de los sentidos. La ofrenda en la que todo desaparece y solo Dios existe se llama meditación. Reconocer de entre los diferentes elementos a Dios es realizar a Dios, contemplarlo, y eso es meditar. Ambos mundos se unen, lo divino y lo humano. Todo es uno. La divinidad está en mí y en todo. Lo es todo. El propósito de la vida humana es realizar a la divinidad. Cuando alguien pone todo su empeño, no hay nada imposible. La diferencia entre el hombre y los animales es esa meta de realizar a la divinidad, que brilla en todo y en todas partes. Más allá de la oscuridad, de la mente y de los sentidos la encontramos en nuestros corazones el hombre, la persona, cuando solo se identifica con el cuerpo y olvida a los otros se reduce a un animal cuando solo se identifica con la mente se convierte en un demonio cuando solo se identifica con el espíritu se diviniza El cuerpo es la morada del espíritu. El cuerpo es el templo de Dios en el que el espíritu individual habita como el uno más antiguo. Solo eliminando la conciencia del cuerpo sin apego a él, se puede experimentar la divinidad trascendental. El espíritu único y supremo es el espíritu de todos los seres. Solo hay una realidad absoluta, aunque tenga muchos nombres. Ok, desde ahí simplemente cerramos nuestros ojos. Palmas hacia arriba. coronilla abierta por completo jubilín, cierra suave, esfínter hacia arriba espalda erguida y nos sentamos a dejar Ser esta unión y observar, mantenernos en la flor, en el ser. Dejar fluir y observar desde la butaca. Mantenemos así, en silencio, por un tiempo, unos 10-15 minutos. Mantenemos conciencia en el ser, conciencia de todos los elementos, reconociendo cada vez más, un poquito más a cada uno de ellos. Y cada vez más pudiendo reconocer esa flor y quedarnos en ella. Que suave traemos nuestras manos al ombligo, nuestra conciencia en el centro del lantier inferior y nutrimos. También relajados sin hacer nada, solo estando ahí en ese espacio. Separamos manos, soltamos un poquito la cara si nos hace falta, traer chi a todo el rostro, la cabeza, aprovechar toda esta energía. Ok, aquí estamos por hoy. Muchas gracias a todos. Ja, ¡Hola! Abrimos. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros por compartir. Gracias. Hola para todos, a la de tres, una, dos. Ja. Oh. Ja. Ok, buenas noches, buen día a todos. Nos vemos el miércoles que viene con más y más comentarios. Oh, yeah. Buenas noches. Yeah. Buenas noches.